Hola amigos, mi nombre es Adrián López. Bienvenidos a mi canal. En videos anteriores le mostré cómo la compañía Xfinity me, me hizo la instalación de, de la internet en la casa que solo me dejó el cable afuera y yo hice todo lo demás, pedí algunos productos y hicimos un revisado de cada uno de ellos en este vídeo vamos a comenzar con la instalación donde vamos, a pasar los cables. Ahora vamos a subir a la Te no, voy a Lo cable pasado tenemos un spur aquí vamos a home depot en este momento para conseguir unos unas cajitas eléctricas una para allá que vamos a colocar una cajita eléctrica aquí y una cajita para allá para la salida del cable de internet nos vamos a home depot no pude conseguir lo esencial lo que lo que vino a buscar eran las cajitas eléctricas así que voy a tener que ir a Lowe's. para los que no saben qué es un tipo es como un gran almacén donde se dedica a vender productos de construcción de todo Lowe's también es otra otro gran almacén que se dedica a vender cosas pero es increíble, no encontré O sea, no había el, Las cajitas eléctricas que estoy buscando Que son especiales para ese trabajo que vamos a hacer Que estamos haciendo Ahora me dirijo a Lowe's Está bien cerquita Está bien cerquita de aquí No nos va a tomar un minuto sin encontré las cajitas yo las hubiera querido de metal pero las que hay solamente son estas, ya de, de plástico pero bueno me van a resultar igual vamos a casa y vamos a instalar no vamos haciendo la instalación ya pasé los cables con todo el, el ático, ahora que estoy instalando el, el producto el brush. Ahí está, este es el cable de alimentación que va para el robot y ahí está la otra parte. Ahora vamos a continuar. Vamos a poner el interruptor. Vamos a colocar el interruptor en este momento. Vamos a. Okay. Yo no soy, yo no soy electricista, pero más o menos hago lo que puedo y lo que he aprendido a hacer durante el tiempo. Esta cajita específicamente tiene dos pestañitas que la hacen eh, coger, que la hacen agarrarse atrás en, en el chirro. de tierra, ahora vamos a continuar poniendo una parrilla como las que tengo ahí abajo. ¿no? <the prevention> 1, Acabar el cable vaxial vamos a pelar vale que no cámara Ahí. el conector Lo vamos a hacer. Entonces vamos a conectar, ahí está, alumbrando, perfecto, perfecta la instalación, ok, esta es la salida en conexión. Funcionando. Vamos a checar la computadora a ver si tenemos que hacer algunas configuraciones. La contraseña estaba en, en detrás del, de Raúl, tiene contraseña. Amigos, tuve dos errores muy graves, por lo que no me estaba, no tenía conexión a internet. La primera es el aparatico blanco, el convertidor de señal, que eso es un error grave. Eh, probando, probando, no tenía internet, no tenía internet, tuve que ir a, a la compañía Xfinity uh, y tuve que rentar un nuevo equipo, un móvil para, para tener internet. Y la otra cosa que tenía. Um, Error grave era la conexión de salida, que se lo voy a estar dejando, le voy a estar dejando imágenes. Tenía, este, tenía mal, mal la conexión con el cable de salida en la caja de, de Xfinity. Le voy a estar dejando los rendimientos ahora que tengo esta, este model, se lo voy a, lo voy a dejar el, el model de Xfinity antiguamente tenía como salida estaba, estaba conectado a esta salida y está erróneo eh, eso es con desconocimiento, ya les dije que, que yo no, o sea lo que estábamos probando o tratando de hacer era como, como hacer la instalación por nosotros mismos e ir aprendiendo en el camino ¿no? entonces la, la salida correcta es esta que es output que es para Voice Mother y ahí es donde está la correcta en estos 3.5 decibeles. Ya teniendo esto, vamos a hacer el testeo de nuestra red. En nuestro caso, estamos eh, conectados por LAN, la salida LAN. Le vamos a hacer un testeo por LAN, dando 12 pines, 12 pines buena, muy buena velocidad, muy buena de, eh, descarga, muy bueno. Tiene como resumen unos 271.7 megabytes, megabits por segundo y una una carga de datos de 23.9 megabits por segundo. Ok, aquí tenemos el resultado. Eh, nos subió a 24.0 para la carga de, de datos muy buena muy buena, muy buena ok amigos, si les ha gustado este video por favor suscríbete, dale like compártelo con tus amigos para que este canal siga creciendo y siga y si podemos seguir mostrándole videos así como estos nos vemos en otro video